Eh, sí, ya está A ver, ¿sí? A ver, ¿habla? ¿Aló? Sí, yo creo que se te escucha bien ¿Sí? sí. tengo el micro como siempre Pero es este Ah Emocion, Es que si ponemos ese sí. Se acoplará, ¿sabes? Sí, sí, o si sí, se sí, te sí, va sí. por ahí Y por el... Ya, la, la, la, la, yo qué sé Bueno, se prueba Ahora que te esté poquito a poquito Sí, no se te lleva O sea, A se ver, te lleva bien. Sí. Se puede mover un poco más. Sí, sí, te voy Rollo así. A ver, ¿habla? Hello. Sí, más o menos llega al mismo nivel de... de, se, de tal, sí, sí, sí, sí. Vale, no pues sé. nada. Vale, pues nada. ¡Listo! ¿Estábamos aquí? Sí. Dale. Estábamos con lo de la nieve. aún. ¿Lista? Sí. <risa> Eh. Ay, que tengo, Espérate, que no me veo. qué ¿Qué No, ah, Que no oyes. ¿Qué, qué, qué, qué, qué cambio, eh? <risa> poco a poco. Esto, esto va a marcar un antes y un después en la taberna, eh. <risa> es el primer capítulo que literalmente ¿Tú? podemos hacer así. Así. Oh. <risa> <risa> <risa> ¡Wow! No me acuerdo ni dónde estábamos, <risa> ni qué había que hacer, ni para dónde Vale, con esto salto... Vale, sí, el salto, el dash, con esto me caigo... Vale. Vale, sí, no me acuerdo, Hmm, I can see cracks in this ice. qué es eso? Oh, ¿Qué es eso? ¿Es that a monster? No. Ah, vale, tú lo atrás. Sí, sí, se de ahí. Saca de ahí. ¿Pero a dónde hay que llevarlo? Ah, espérate, que por aquí se podrá subir ¿No? No, no, no, no. Eh, Vale, pues la verdad es que por el hielo no hay nada Oh, vale Sí, pero es que por aquí también se puede ir No, no, no, no. espérate el hielo ¿O por aquí? Pero... Ya está, ya está, ya está. Ya lo tengo. ¿Qué, qué, qué? A Acerca el... No creo, hay que romperlo, o sea, no puede pasar. No, no, pero... Claro, hay que saltar. Vale, y ahora me llevas tú para allá. ¿Para dónde? Ah, ¿de dónde lo hemos sacado? Ah, vale, vale. Sí, ¿cuánto hace que no jugamos? ¿Como meses? Meses. Pero bueno. Sigue sin ya unas. Oh, no, no, espérate, espérate, espérate, espérate, para allá. ¿Me ves? Sí. No me acuerdo de cómo... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, manchadas ya. Me no, ¿Te no, quedado no, Sí. No me acuerdo cómo no puedo tener. Más es o menos. Vale. Ahí, no ha metido el botón con la F, vale. Vale. Entiendo que tengo que... Se ha robado algo... Perfecto Puller <risa> <risa> eh, sí, sí, no, es uh, por eso bailes Me encanta esta pantalla. <risa> es, es una manera de cambiar de escena mm. O de pasar de un puller a otro sí. eh, no, tienes que saltar tú, yo sí. no puedo Oh. Vale, vale, no, espérate. espérate. espérate. Vale, muevo yo. Vale, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. lleva hasta el final. Y ahora, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y acércame el otro. Ah, pero no se va. No, no, se queda en el sitio. Que yo sé. Vale, ya sí. le llevaron. A, A ver si me conoce este el tope. Vale. Vale, ya está. Vale. No, es que soy... Listo. Ay, ¿había hoy? Hey, hey. Vale. Vale, ahí? Vale. Oh, no, no me acordaba. Sí, sí, sí, que si sí no te caes Oh, ¿qué? ¿Qué? Vale, güey. ahí. es el gig, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! We're ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! La ¿no? <risa> y ahí dándole al botón del raíl inflamado. <risa> <risa> Las cámaras juegan muchísimo por sí, Imagínate bueno, ¡Me lo haré ¡Es guapo. ¡Es la cabina! ¡Es la cabina! ¡Es <laughs> ah, <load. laughs> no, you just opened the door hey, of opportunity. Huh? Really? Yes! When something dies, something new can be born. Whoa, whoa, wait a minute. What, are we dying now? Not you, but your relationship. <sighs> <laughs> <laughs> you mean relationship with a P? No. Relation shit. As in shit, like caca. <laughs> like Kaka? <caca. laughs> <Like caca. laughs> your relationship <laughs> into a relation. Sheep. Okay, Mr. Crazy. Uh Yeah, our relationship's already collapsed. Remember? When something collapses, something new can be built, and then the attraction can grow freely. You know? Oh no. Oh yes! Let's <laughs> break it, baby. Come on! Watch uy, uy. Keep on skating. ¡Sigue adelante, chico! ¡Sigue adelante, chico! ¡Sigue adelante, no. no! a me Me di me cuenta, me di cuenta Ah oh, Bueno, da igual, yo lleva la mío. Sí sí. <ríe> sí, sí. Sí. Llegué. que es lo I'm up here. Good work with your magnets. Can you feel it? Can you feel it? Yes. I feel like crap. No. <risa> Oh, ya la tendremos que hacer. Sí. Literalmente atraernos. Ah, es que estamos en el mismo sitio, pero no. A ver, a ver vale. Venga, Vamos no, es un poco than No, No, es un poco raro. no que esté llevando toda la carga y no Es un poco raro. mucho. raro. Es un poco raro. Es un poco raro. Es Es un poco ¡Qué bueno, tío. No, al revés. revés. Qué oh, bueno. Thanks for the piggyback. Oh no. Ah, vale. Oh no. Eh. Voy a otro lado. No, que tenemos que ir uno a cada lado. Ah. No, no, quédate. Y una vez que estemos en cada lado. Usamos el limón para barrigo. Ahora, 3, 2, 1, ya. Can I ride? You hear that, man? The storm is coming. Yeah. Yeah. Yeah. Keep your magnet ready. Oh, Lulu puedo dark sea. No puedo dashear, ni dashear, ni correr, ni... que más rápido. las X también se puede En la no puedo Ah, ah, sí, sí, pues entre nosotros. The side. Cody, vale, vale, on on to me. This. vale Vale, vale, ¡Modi! ¡Modi! Vale, vamos a este azul. Sí, sí, sí, sí. ¿Alguien te tiene que ayudar? Sí, pero si me selecciona tú y más este. The Don't give up, May. I can't do this without you. Keep going, May. We can make it. Vale. Activity. Sí, sí, sí, sí, ah, vale, vale. oh, sí, ¡Mira, <risa> chiquita! ¡Mira, chiquita! ¡Mira, chiquita! ¡Mira, chiquita! Camina... Sí, sí, eso es... Eso, que ya para la conmigo. Pues no, O pues igual no, y hay que hacer algo... Sí, sí, eso es. Uy, en el cine no... bueno, pues no. Basta. Basta. Vale, vale. ¡Va, vale. va! Uy, Podría subir. Mm. Es que no veo nada. No, por aquí arrasta Ahí hay una señal. Ahí, bueno. Aquí abajo. Una... Ah, vale, pero esa en la... no en era la que estábamos No, no. Vale, voy a saltar y voy a ver si llego ahí en medio, ¿sabes? Hasta la barrera. Es salta y engancha, ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! Get to the other side. Oh, oh, oh, vale, espérate, te he dejado aquí, voy yo al otro lado ahora de vuelta la... Señal azul Vale Vale, bien Vale, ya nos juntamos, sí Tres porque hay que juntarnos el Sí, sí, sí, Tres. Dos, uno y ya. Es que se congelan las neumáticas también, getting <laughs> yeah <laughs> yeah <laughs> yeah yeah yeah yeah awesome. yeah <laughs> windy out there. Oh, my ears just popped. Oh, yeah yeah <sighs> <clears throat> <clears throat> <clears throat> Super bien, ¿eh? los personajes. Sí. ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Hola, hola! hola Aurora. Sí. cómo mola! Sí. sé por qué ese Yeah. This is where I proposed. oh I was I was so nervous. I know. And that's what made it special. Really? You know how you forgot your whole speech. <laughs> <laughs> it was the worst proposal in the history of proposals. No, Cody. I didn't care about the words. La manera que lo manejaste, sin trying de dejar de dejar de dejar de Qué de dejar de making great progress. What no <laughs> to do though? Are you ready? Let's get going. <laughs> Ah, la foto. Mm. <ríe> Con el gorrito. La <ríe>